¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un vídeo de Crash of Cars ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí con más nuevo contenido de Crash of Cars Y es que en la página de Facebook de Crash of Cars han puesto nuevas publicaciones que vamos a ver a continuación en el vídeo Así, sí, así que si no te quieres perder lo nuevo de Clash of Cards, quédate, deja un like y vamos al lío. Primero voy a resolver una duda que muchos de vosotros me dejabais en los comentarios. Y es que el desfiladero, mapa que no sale en el juego que sí que salía al principio, no lo han quitado, sino que lo van a reservar para ponerlo más adelante. Vale, y ahora sí que entramos en algo más importante, como es un nuevo mapa dentro del juego de Crash of Cars como veis en el GIF sale un nuevo coche como mínimo más esta mansión del terror por así decirlo todo está en penumbria sale por ahí un fantasma y bueno la verdad es que tiene pintaza siempre está bien que metan nuevo contenido para mantenernos ahí jugando y por último y más importante todavía es que Crash of Cars ha firmado una nueva actualización dentro de no mucho y cita tres apartados el primero de ellos es que va a haber un nuevo coche el segundo de ellos el laboratorio de autos se abrirá oficialmente qué crees que estará dentro pues si me lo preguntas a mí yo creo que vamos a poder mezclar coches por ejemplo y tercero y último mira este nuevo nivel max prestige que quiere decir que habrá un nuevo nivel más en el juego de prestigio, ya sabéis que Crash of Cards, cada mes y medio con mucho, dos meses saca una nueva actualización cosa que a mí me parece muy bien porque nos mantiene jugando a toda la comunidad, y ya no es que saque nuevas cosas, sino que están muy chulas, vale entonces, en la próxima actualización vamos a tener coches, mapa el laboratorio, que tengo muchas ganas de ver lo que es y si vamos a poder mezclar coches como Muchos de vosotros y yo pienso Y nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo de información Ya sabéis que me gusta teneros A la último Y para que no se me haga Muy corto el vídeo de hoy Voy a abrir unas poquitas de máquinas Tengo aquí 14.000 de oro Y vamos a intentarlo Vale chicos A ver si subimos de nivel Por lo menos ¡Ah! ¡Legendaria la primera! ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! A ver qué. Ambulancia. Bueno, no la tenemos. Más 80 de experiencia. Subimos de nivel. Mejoramos esta ambulancia. Podría ser algo mejor. Pero no le vamos a hacer un feo a esta ambulancia. Vale. Nivel 26. Subimos de nivel. ¿Qué nos da? Ojo. Cuchillas. Nivel 3 más 5. Gemicas. Que no nos vienen nada bien. ¡Qué bien! ¡Qué buena! Empezamos esta apertura de coches. No podemos pedir más Otra legendaria sería bestial ¿Os imagináis una segunda? No Las comunes que están a la orden del día Guas, qué suerte Pues ya me ha salido worth it Esta apertura ¡Uf! Qué bueno, chavales Legendaria la primera Seguro que vosotros tampoco os lo esperabais Bueno, morada A ver qué sale Ya he hecho el vídeo Vale, este coche de sprints. Coche que ya. que yo utilizo normalmente. Os lo he dicho que va muy bien. Siguiente. A ver qué sale. Otra común. Vale. Dame todas las comunes que quieras. Que ya me ha salido una legendaria. Tampoco eso. A vale. ver. Ojo. Granjero. Vale, lo tenemos maximizado. Casi 200 gémicas ya. ¡Let's go! O morada, ahí sí si salí una épica. Por lo menos, hay coches por ahí que nos faltan. Podrían salir, la verdad. Los coches ocultos, que los subamos de nivel. Vale, otra morada. Que moradas, creo que tenemos ya todos los coches. Nos falta por ahí algún coche común que nos sale. Y alguna epiquica. Bueno, ya las legendarias. ¿cuál? Todavía no me creo que haya salido de primera. Ha, ser, ha, salido, ha sido muy épico, tío. Muy épico. Ok, vamos. Taxi, mira. Esta, como no la teníamos, más 10 de experiencia. Muchos de vosotros me decís en los comentarios: David, David, nivel 25. Ahora nivel 26. Qué poco, estoy a nivel 30. Mira. Si está a nivel 30, ya te digo yo que eres hacker o algo. Porque no me creo. Guau. Pues ya te he tenido que viciar ahí. Vale. Depósito de aceite, lo tenemos ya al 4 más 5 gemitas. Es muy complicado que estéis a nivel 30. A no sé ya os hayáis pegado una viciada del 15. Pero vamos. Vaya una viciada, chavales. Si estáis al 30, os felicito porque vayas de lado. Anda, no que está ahí dando lo que te pego. Abriendo maquinica. Mira yo todas las aperturas que hago para el canal. Y estoy al 26. Ya solo me queda sacar la legendaria y poco más. Vale, coche de policía. gemica. Vale, quedan cuatro máquinas. No le vamos a pedir max a esta apertura de máquinas. Si saliese una segunda legendaria sería la hostia. Pero vamos. Yo lo firmo, ¿eh? Ya lo firmo. A ver. Vale, dos maquinicas, dos gemicas que nos dan por ahí. Una legendaria. Épica, bueno. Ni tan mal. A ver qué sale esta bola épica. Juego. El dragón. Ah, lo tenemos al máximo. Bueno, cinco gemicas. A ver si sacasen algún coche que podamos utilizar las gemicas. En la próxima actualización y nos viene ya al pelo. Vale. Una común. Esta ya es la última, con curcía ya lo tenemos. Ok. Ah, no, mira, queda otra. Queda otra, venga. La épica, chavales. Otra legendaria, ¿eh? Otra legendaria. Común. Ah, venga, dame alguna que no tenga. Ah, el buggy El buggy ya lo tenemos. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Eh, seguramente los próximos vídeos serán como ¿qué habrá aquí dentro? Ya habéis visto que Clash of Cars ha dicho que vamos a poder utilizar esa máquina así que dejadme un like si os ha gustado el vídeo que seguro que sí con esa legendaria esta nueva información de Clash of Cars suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo